Usuarios de las redes sociales pidieron que la película Vaseline Grace, protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John, sea cancelada, ya que consideran que tiene tintes machistas, sexistas y homofóbicas. Algunas activistas Señalaron en Twitter que la cinta no tiene estándares aceptables, por lo que se está luchando en la actualidad. Sin embargo, decenas de fans salieron en defensa y compartieron las canciones para mostrar su desaprobación. Vaselina, uno de los musicales más famosos de la historia, Travolta y Newton-John fueron las estrellas de Grease, uno de los musicales más famosos y cuya huella y legado todavía perviven en la cultura popular más de cuatro décadas después de su estreno.